Perfecto para hacer un video para ustedes. En los comentarios, ¿a qué hora estás viendo el video? Hace un mes, bueno, puede ser, ¿no? Pero, sí, estoy viendo en mi cama Estoy viendo en mi, no sé, echado Estoy viendo parado Estoy viendo mi trabajo Estoy viendo con mi familia, no solito Estoy viendo mientras veo la televisión Estoy viendo con mi primo Estoy viendo con mi prima Estoy viendo en mi colegio, con mis amigos Estoy viendo solo en el baño Haciendo... lo que sea, lo Chicos, este tema me encanta Uno de los temas que más me gusta Darles a conocer este... Este... A a conocer este significado, este video que es tan impresionante, tan resplandezor, tan conformador, tan iluminativo. Dios, chicos. Ya tocamos el tema de lo que es el diablo. Están 10 chicos. La verdad es que quería los cinco mentitos, pero ahí se estendió. Ah, va a ser cinco mentitos. Vean, porque si lo hago largo, ¿no? vean, chicos. El concepto... El concepto concepto de lo que es dios ¿Qué es dios? Es algo muy bonito para mi chicos Es algo, ay no sabes. si conocieran a dios es... Pero vamos con el video directamente les vamos a estar comentando esos, eso es, esos, es... ah, bueno ya. Ah, pues. El concepto teológico, filosófico y antropológico de dios del latín Deus, que a su vez proviene de la raíz proto indeuropea deios, dios, brillo, resplandor. Al igual que el sánscrito deva, ser celestial, Dios, hace referencia a una deidad suprema, el diccionario de la lengua. Lengua española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado creador del universo. La representación para el arte o para la adoración de dioses en desde la parte superior izquierda, en sentido horario. El cristianismo, el atonismo, el zoroastrismo y el hinduismo, valides. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente y personal en religiones teístas, y deístas. Y otros sistemas de creencia. ¿Quién es? ¿O bien la única deidad en el monoeteísmo? ¿O la deidad principal? ¿Monolatraía? ¿Monolatría? En algunas formas de politeísmo, como en el enoteísmo, Dios también puede significar un ser supremo, no personal como en el panteísmo. Y en algunas concepciones es una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad, subsistente fuera de la mente como en los sistemas materialistas. A menudo, Dios es concebido como el creador, sobrenatural y supervisor del universo teísmo. Los teólogos han adscrito una variedad de atributos a las numerosas concepciones diferentes de Dios. Entre estos, los más comunes son omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, omnibenevolencia, perfecta bondad, simplicidad divina y existencia ex eterna. Dios también ha sido concebido como de naturaleza incorpórea. Un ser personal, la fuente de toda obligación moral, y el mayor ser concebible con existencia. Estos atributos fueron descritos en diferentes grados por los primeros filósofos teólogos judíos, cristianos y musulmanes, incluidos Maimón. Nietzsche, San Agustín y Al-Ghazali, respectivamente. Muchos destacados filósofos medievales y filósofos modernos desarrollaron argumentos a favor de la existencia de Dios en forma análoga. Numerosos filósofos e intelectuales de renombre han desarrollado argumentos en contra de la existencia de Dios. Ay, perdón, mi gente. ¿Qué te parece el tema, hermoso? Bueno, chicos, como ya saben, esto de la creencia de las teologías aquí, lo que bien nos este explicamos, no es algo muy hermoso realmente el tema. Eh, que el video te haya servido por menos en algo en tu vida. Y ya, chicos, un saludo a todos mis suscriptores. Gracias por suscribirte y por no abandonarme del barco. No abandonar al capitán. Gracias. Y comenta en la caja de comentarios qué es lo que te pareció el tema y qué videos te gustaría más, porque ahora sí que estoy en ascos chicos, creo que tengo muchas ideas más. Pero vamos a hacer la práctica. Ya se viene, chicos, el video de los zombies. Los videos estoy grabando anticipadamente. No sé si los habré hecho ya. O bueno, recién voy a hacer el video de zombies. El punto es, chicos, es que ya está el para fresquito para ver. Coméntale aquí abajo que es Dios para vos. Nada, nos vemos en el siguiente video. Chao, buenos días. Mucho tío, ¡La ovejita, soy hermosito! Chicos, obedezcan a Dios y de la Biblia. Un consejo hermanos, quiero.